Podría ser la hermana real de Midas. Y parece que la historia de Fortnite podría ser más compleja de lo que realmente parece. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita del canal para lograr llegar a los 400.000 suscriptores. Si quieres ser tú. Uno de los tres ganadores del pase de batalla que estamos sorteando... Asegúrate de poner el código MrDeneox en la tienda de Fortnite... Y de comentarme cuál es tu ID de Epic Games justo debajo en la sección de los comentarios. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es MrDeneox y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy hablaremos acerca de la posible relación de sangre... Entre Jules y Midas Y también nombraremos algo muy extraño Que está sucediendo en un lugar del mapa de Fortnite Te invito a que veas el vídeo por completo Para que así conozcas esta historia acerca de Fortnite temporada 3 Sin más, ¡vamos allá! Ha llegado al pase de batalla una nueva skin llamada Jules Busquemos y analicemos primero el pasado o de dónde proviene este personaje llamado Jules. Una skin que realmente ya apareció siendo protagonista a finales de la anterior temporada. Recordemos cuando empezaron las teorías de si Jules realmente podría ser la hija, la novia o la hermana de Midas. Al aparecer una foto suya... Sobre la mesa de la sala de Midas, muchas teorías han sido reveladas acerca de que podría estar siendo la novia de Midas. Sin ser confirmado, eso sí, aquí les traigo una teoría que podría demostrar que realmente Jules no es la novia de Midas, sino la hermana de este mismo. Amigos, los crossovers de Deadpool de Aquaman son simplemente guiños a la cultura pop. Y no son realmente un canon de importancia dentro de la historia del universo de Fortnite. Así que espero que nadie tenga en cuenta detalles que realmente no son esenciales para la siguiente historia que les voy a contar y la siguiente teoría. Como sabemos Midas llevó a la temporada 2 del capítulo 2 del juego de Fortnite a un final explosivo. Con la activación de su dispositivo del fin del mundo. Su objetivo era simple. Vencer la tormenta que plagaba repetidamente el mundo de Fortnite. Día tras día. Se desconoce la verdadera naturaleza de la tormenta en sí misma. Y el tan comentado bucle. Pero llegaremos a eso más adelante. Podemos lograr recordar... ...que Midas realmente sí fue el autor de dicho suceso... ...sí fue el creador del plan... ...y podemos saber que realmente Midas poseía el poderoso dispositivo... ...pero no ha habido ninguna evidencia dentro del juego de Fortnite... ...que realmente sugiera que Midas ha sido capaz de poder crear la máquina del Doomsday... ...sin embargo, lo que sí sabemos... Gracias a una foto de la oficina de Midas De la sala de los agentes Es que Midas tuvo una relación directa Cercana con Jules O también conocida como la ingeniera En mi mente ahora mismo Me gustaría imaginar que realmente Jules creaba demasiados artilugios interesantes Y que Midas después los convertía en oro Divirtiéndose así juntos Y realmente puede que los dos Junto con todo el equipo de agentes de la temporada 2. Fueron originalmente miembros de la compañía de Ghost. Lo más interesante llega ahora. Y pensar que aquí, ahora mismo, tiene que existir una mente realmente maestra. El maestro que fue capaz de crear el traje de ciclo. Y el dispositivo fue Jules. Sin embargo, sabemos... ...que Midas era un líder despiadado e intimidante... ...y hay evidencias que sugieren que... ...cada vez que pasaba el tiempo... ...Midas se iba volviendo cada vez más cruel... ...desilusionado con la actitud de su hermano Midas... ...Jules dejó de trabajar junto a él... ...y volvió a la facción de Shadow para refugiarse... ...así que Jules se marchó del lado de Midas... ...dejando de trabajar en sus creaciones como en el traje de ciclo y en el dispositivo, dejándolas totalmente sin terminar. Lo que se evidencia, que la piel de ciclo tan solo tenga un brazo, esto se puede ver tanto en la skin como en la propia pantalla de carga en la que se encuentra. Por eso mismo, la máquina del Doomsday Tuvo una gran falla en el evento final y no logró el objetivo Midas ya que Jules ya no estaba con él y no logró terminar la máquina. Por eso es que Midas no fue capaz de vencer a la tormenta y por eso no pudo lograr salirse con sus planes. Así que así fue como una historia con dos bandos logró separar a dos hermanos unidos con un mismo futuro. Dos hermanos que jamás volverán a unirse. ¿O sí? ¿Será que Midas sigue realmente vivo después de que un tiburón lo devorase en el tráiler de la temporada 3? Realmente creemos que si Midas conservaba sus poderes, aún podría hacer que el tiburón se convirtiera en un tiburón de oro. Pero, ¿será realmente eso cierto? Así fue que todos los agentes quisieron salir del bando de Midas a causa de sus malvados planes y su forma de trabajar en grupo... Pero puede que Sky realmente viese a Midas como un referente y entonces creemos podría haberse quedado en su bando exclusivamente. Seguro tienen todos ahora una pregunta en su mente, una pregunta en concreto a la cual no le encuentran respuesta alguna. Si realmente Jules es la hermana de Midas y dejó de trabajar para él, ¿por qué realmente aparece su reflejo en la pantalla de carga? Cuando se supone que ya no estaban juntos Realmente espero que muchos de ustedes hayan logrado llegar a esta conclusión Porque realmente es quizás lo más interesante En la pantalla de carga puedes ver el reflejo de Jules en la vitrina Pero detrás de Midas no se encuentra realmente físicamente En mi interpretación esto ilustra visualmente que Midas la está recordando Y el tiempo que compartieron construyendo el traje y el dispositivo Para mí la pantalla de carga Tiene como una pequeña sensación De que una sombra realmente Rodea la imagen Parece que Jules Ha llegado a la isla a cargo de los Merodeadores E incluso a cargo de todos Los que viven en el agua del juego Como los tiburones Pero ¿Por qué Jules Sería una líder? Si realmente no parece una líder tiene realmente la pinta de ser una skin ordinaria y totalmente normal, pero realmente no creo que eso sea así. Pensando que realmente se trate de la hermana de Midas, enseñaremos más evidencias ahora para que aquellos que no están del todo convencidos lleguen a la misma conclusión. Fijémonos en el escritorio a donde nos llevó el evento final de la temporada 2. El evento del dispositivo. Fuimos transportados a otro lugar. Hermanos, hago una pausa aquí porque quiero comentaros algo muy importante. Si esto realmente es otro lugar, ¿qué otro lugar es esto? ¿Es Fortnite una simulación? Si este vídeo llega a 10.000 likes, enseñamos pruebas acerca de que Fortnite realmente podría estar siendo una simulación. Así que retomando el tema, cuando apareció en esta sala, fijémonos en el escritorio, en donde aparecen diferentes carpetas con archivos al parecer realmente importantes acerca de Midas, Lince y Jules. Entonces esto tan solo puede significar que realmente estos tres personajes tienen una relación de alguna manera. ¿Qué creen ustedes? ¿Creéis que podría realmente ser Jules la hermana de Midas? ¿O que realmente son algo más? Déjenme sus opiniones en los comentarios de este vídeo El vídeo todavía no terminó Al principio os he hablado El vídeo todavía no ha terminado hermanos Al principio de este vídeo os he hablado acerca de Unos ruidos que han aparecido en un lugar del mapa en concreto Bien, vamos a escucharlo y vamos a analizarlo Realmente parece muy interesante. Un ruido extraño que proviene de algún lugar, al parecer... debajo del agua de este lugar. Podría estar empezando algo que realmente va a suceder a mitad de temporada. Acordaros de que a mitad de esta temporada sucederá algo que todavía no sabemos qué es. Así que muy atentos al canal porque no se pueden perder ningún detalle acerca de todo lo nuevo que está por llegar. Espero les haya encantado este vídeo. Si apoyan la teoría, dejen un fuerte like si les gustó el vídeo también. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo, cracks!